en este video vamos a ver cómo configurar un widget. Un widget es un componente de una página web que generalmente eh, aparece en el lateral del, de la pantalla, va a aparecer siempre en la misma posición en todas las páginas del sitio y si bien usualmente puede estar en el lateral, también pueden ubicarse widgets en los pies de páginas. Van a contener eh, una imagen, un texto, un menú, un video, eh, según lo que configuremos. Para el primer paso, para configurar un widget, es ver que el tema que yo he elegido admita widgets. En este caso, aquí estoy viendo esta eh, previsualización del tema que tengo activo y estos que aparecen al costado son ejemplos de widgets. Si elijo eh, eh, eh, detalles del tema, de hecho aquí me aparece la opción de widgets, entonces ya sé que este tema sí me admite widgets y en qué posición puedo acceder a widgets desde acá o desde apariencia personalizar widgets voy a llegar al mismo lugar aquí tengo el editor de widgets eh, me aparecen las posiciones en las que en este tema pueden aparecer estos componentes. En la barra lateral, pie de página 1, 2 y hasta 3 pie de páginas con widgets diferentes puede contener este tema. Eh, para empezar a configurar el widget, tengo que eh, acceder aquí al menú de bloques. Estas son las opciones de widgets que me va a permitir configurar WordPress. Eh, por ejemplo yo podría decirle que quiero eh, una imagen en el widget entonces lo que tengo que hacer es hacer clic acá y arrastrarlo hasta la barra lateral una vez que estoy acá le puedo dar subir o ir a la biblioteca de medios si voy a la biblioteca de medios puedo elegir un archivo que yo ya tenga cargado por ejemplo yo tengo aquí el calendario académico. Entonces le voy a dar seleccionar. Bien. Una vez que lo tengo acá, ¿sí? Puedo elegir eh, colocarle un hipervínculo y aquí yo debería colocar la dirección que tiene este archivo de medios. O directamente elegir archivo de medios. Entonces, esto va a hacer que cuando yo actualice, ¿sí? Si yo vengo a una de las páginas de mi sitio y actualizo, aquí apareció el widget. Como yo le puse el hipervínculo al archivo de medios, lo que ocurre es que se puede ver el archivo en el tamaño original que tiene. Muy bien, entonces con esto quedó creado un widget de imagen.